Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joyner López de Sobseguros. Hago parte del equipo de Experiencia Alucinante. El día de hoy les voy a enseñar unos tips que son supremamente importantes y que van a poder disfrutar y aprovechar desde Sobseguros, ¿correcto? Vamos entonces a iniciar. Eh, en este momento vamos a ingresar a Sobseguros. Lo primero que tenemos que hacer es loguearnos. Siempre vamos a hacer el mismo movimiento, ingresar con nuestro usuario y contraseña. Entonces, una vez ingresemos, vamos a esperar entonces que Sobseguros nos arroje la información y como ya ustedes bien saben nos va a dirigir directamente al módulo de inicio vale aquí vamos a tener la posibilidad de visualizar una pestaña muy importante que es sobre la cual vamos a trabajar el día de hoy que se llama uso plataforma recuerden que esta pestaña solamente la vamos a poder evidenciar si somos un perfil gerente o tenemos los permisos asignados vamos a tener la posibilidad de filtrar por fechas una fecha en específico a la cual queremos extraer esa información y también poder visualizar sobre qué usuario queremos en, entrar en objeto de estudio para verificar cuáles son esas pólizas que esta personita ha cargado, ¿correcto? En este caso vamos a hacer un breve ejemplo, vamos a decir que el usuario es joiner.calidad, que es el que tenemos actualmente. Y se me va a arrastrar única y exclusivamente las pólizas que esta personita ha creado, ¿listo? Algo que deben tener muy claro es que esta información solamente la vamos a visualizar Gráficamente, y nos va a arrojar un total de cuál es esa producción que ha ingresado. Lo mismo opera para el resto de ítems que vamos a encontrar en esta pestaña, tanto como para clientes ingresados, para archivos almacenados y pagos creados. También vamos a tener otro campo muy importante en subseguros que se llama configuración de nueva meta. Esto lo que nos permite es poder prospectarnos ustedes como agencia, saber a qué le estamos apuntando y a dónde queremos llegar. Esto lo podemos hacer muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es dar clic en más configuración, nueva meta. Aquí, seguro te va a requerir unos campos que son totalmente obligatorios y, por supuesto, nos van a definir cuál es esa meta que queremos llegar. En este caso, tenemos meta, prima total. Aquí vamos a colocar cuál es ese valor al cual deseamos alcanzar. Y por supuesto sobre qué lo queremos calcular, en este caso vamos a tener tres opciones, el primero prima total, el segundo prima neta y el tercero calcular meta sobre la comisión. En este caso yo voy a decir que quiero llegar a 50 millones de pesos colombianos como meta de comisión, aquí entonces por eso va a decir que esta meta me la evalúe en el año que viene, es decir en el año siguiente, entonces yo le voy a decir que me la empiece a evaluar a partir del día de hoy. Y Subseguros te va a calcular un tiempo aproximadamente de un año como fecha de finalización. Aquí también vamos a tener la posibilidad de definir sobre qué ramos y sobre qué aseguradoras vamos a efectuar o medir esta meta. En este caso yo le voy a decir que sobre todos los ramos y todas las aseguradoras. Y le voy a decir guardar. Muy importante tener claro que esta meta solamente la vamos a tener como posibilidad de ingresarla como un seguimiento anual listo una vez tengamos la confirmación de seguros le vamos a decir ok y vamos a tener una visualización de cuál es ese seguimiento anual para poder llegar a esa meta general y también vamos a tener un resumen de cuál es ese seguimiento mensual vamos a tener la posibilidad de evidenciar a cuánto tenemos que llegar mes a mes y cuánto es el porcentaje que hemos cumplido como lo vemos en este caso una vez tengamos almacenado esta información lo único que tenemos que decirle es actualizar meta y Subseguros me va a notificar que la meta ha sido guardada. Esta información, recuerden que solamente va a tener la posibilidad de evidenciarla el perfil gerente. Y aquellos permisos y aquellos perfiles que tengan también este permiso asignado. ¿Correcto? Entonces es muy importante poder saber a dónde queremos llegar. Para trazar esas estrategias que nos permitan crecer como agencia. ¿Listo? Entonces esto ha sido todo por hoy. Les agradezco pues entonces que podamos aprovechar todos estos tips que nos brinda SOP y por supuesto hacer el retorno a la inversión.